Hola amigos nicotecnianos, ¿cómo están? Bueno, hoy, o esta siendo la última clase, vamos a ver herramientas adicionales, herramientas complementarias. Como ustedes saben, me gusta siempre al final dejar, no sé si es lo mejor, pero por lo menos como esos ingredientes secretos o adicionales para que puedan siempre seguir mejorando. Yo creo que uno siempre está en proceso de mejora. Nunca se llega al final, nunca se llega a hacerlo suficientemente bueno porque todos los días uno tiene la oportunidad de mejorar y progresar. Así que vamos a ver algunos tips o consejos. Hoy lo que vamos a ver, les voy a mostrar por lo que para lo que para mí en realidad es lo más poderoso que tiene este programa y no solamente este programa, sino todos los programas. Casi todos los programas de computadora se basan en las mismas ideas y hay algo que se llama selecciones que ya lo estuvimos viendo en realidad pero las selecciones son tan, tan, tan importantes que no se dan ni una idea. Entonces, hoy vamos a trabajar con selecciones y especialmente con una en particular, o con dos en particular, que no hemos visto. La verdad que me parece muy bueno verlas, porque les puede permitir dibujar, o o sí, dibujar sus dibujos de una forma mucho más, tal vez sencilla, no lo sé. Vamos a dar manos a la obra, muy bien. Acá tengo Krita abierto como la última vez que, que lo tenía, y lo que voy a utilizar ahora... De prueba Son un, Es un dibujo que me descargué Pero tranquilamente puede ser Un dibujo que ustedes usen Miren, les quiero mostrar primero A ver algunas ideas Como para que para que se entienda Lo que quiero decir A ver, bueno Acá yo tengo un dibujo mío, por ejemplo Está, está levantado el color O sea, la imagen se ve media fea Porque Moví muchos los contrastes de color Para que se vea mejor el, el, el, el lápiz y el azul, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos dibujas en un papel, generalmente, yo creo que te lo comenté antes, dibujas con un celestito como para hacer la estructura o la idea del dibujo, y de una vez que ya tenés dibujado con celestito, tranquilo, después pintas con el gris del lápiz común, ahí le das la forma. Después de hacer ese tipo de dibujos, lo que se hace, lo que se suele hacer, es agarras una especie de microfibra o, o tipo algo más. Eh, un color más fuerte Y lo remarcas Lo remarcas y le das un grosor, un color negro Como para que se destaque bien la imagen Entonces te queda un dibujo de líneas Yo te voy a mostrar ahora, mira Este por ejemplo, este dibujo de líneas O sea, este dibujo es como el dibujo terminado Pero el dibujo anterior es un estilo como a este Siempre se arranca así O sea, en una hoja de papel dibujas con líneas bases como la idea, pero una vez que está definido tu dibujo, tenés que remarcarlo con algún no sé, bolígrafo o tinta, no, tinta china, no, pero bueno, eh, un marcador o algo. Que te puedas que puedas ver las líneas bien definidas. Como por ejemplo, este dibujo. Si te das cuenta, las líneas están súper, súper, súper definidas. Y esto está como listo para pintar. Y de hecho, está bueno que lo hagas así. Porque para pintarlo es mucho más práctico. Mucho más fácil. Yo voy a utilizar uno de estos que ya vienen prácticamente preparados, tranquilamente, te repito, vos podés hacer tu dibujo y después a esto le pasas como microfibra o algo que, que le deje un contorno similar a esto y no importa que, que queden las linitas esas, después se las puede borrar con una goma o en el programa ahora te voy a mostrar cómo hacer como para más o menos limpiarla un poquito, ¿bien? Así que si querés yo te voy a dejar para descargar para que hagas a la par mío porque te recuerdo lo importante es ver la herramienta ¿sí? una vez que vos sepas la herramienta después vas viendo cómo mejorar tu dibujo e implementar estas herramientas acá en Pinterest, que esto yo ya te lo recomendé, esta red social yo busqué estos dibujos que son, eh, mira, dibujo del de superhéroe, en este caso Hulk para colorear y acá hay un montón más, por ejemplo, para colorear ¿qué es lo importante de esto? que es blanco y negro lo que tiene de bueno es, eh, con la herramienta que vamos a utilizar, es que podemos trabajar súper efectivamente. Si ¿Sí? yo descargué uno o dos dibujos, pero podés entrar acá en Pinterest, pones dibujo para colorear y te van a salir de estos. Descargas el que quieras y lo podés utilizar. Bien, vamos ahora sí acá a nuestro Krita querido. Y voy a crear un archivo nuevo. Archivo nuevo. Vamos a crear nuestro típico archivo de 300 A4 300ppi. Así, crear. Bien, primero te voy a mostrar como algunas herramientas en el caso de que quieras trabajar con tu propio dibujo. Creo que este, a ver si no digo mal, para que voy a, a ver, a confirmar de que este dibujo es uno que puedo usar. Sí, este es uno de los que puedo usar, bien. Entonces, podés lanzar tu dibujo, o sea, arrastras tu imagen acá arriba del documento, soltás y le decís que lo querés insertar como una nueva capa. Acá está tu dibujo, fíjate, ahí está mi dibujo, en mi caso, por ejemplo, lo acomodo un poco. Y esta es una foto que le saqué a la hoja en la cual dibujé mi dibujo. Yo no, le, no terminé de pasarle la línea negra. No es algo que voy a usar ahora. Pero si tuviera la línea negra dibujado, como por ejemplo una microfibra, lo que puedes hacer es trabajar acá arriba con los filtros. Esto lo habíamos, lo habíamos visto un poco la, la otra clase. Y en ajustar, vos podés ajustar todo lo que es la parte de colores y luces y cosas así. Hay una herramienta que la vamos a usar en este y en otro más que sirve para esto mira esta niveles en principio está niveles lo que hace niveles es corrige el blanco y el negro y el gris entonces mira toco acá niveles me lanza este este este recuadro y acá yo puedo fíjate este nivelador negro si lo muevo para un lado esto lo que pasa allá atrás en la imagen empieza como a oscurecerla y este blanco de acá este nivelador blanco lo traigo para acá y la imagen de atrás empieza a levantar color. Entonces, esto te ayuda un montón para limpiar el color de, eh, de los dibujos que vos hagas en papel. Porque cuando le sacas la foto, por ahí está medio oscuro, como en mi caso. O Saqué una foto, está medio oscuro y no se veía bien. Entonces, esto te ayuda como a limpiar un poco la hoja. Fíjate, este nivelador, como que va levantando los oscuros, allá atrás se va viendo, y este otro los claros, y en el medio los grises. Fíjate, ahí ya estoy como reventando demasiado el dibujo Pero si vos eh, hubieras pintado con microfibra este dibujo eh, Se ve la microfibra y lo que está ahí atrás Eso como que empieza a desaparecer, eso quemado Entonces está bueno como para que vayas trabajando si quieres tus propios dibujos Fíjate, simplemente es varer un poco Y lo único, lo único para que sirve esto es Fíjate, se va limpiando la imagen automáticamente es una simple herramienta, ¿sí? Con una, un, la microfibra de color negro Lo vas a ver súper clarito ahí Y es la idea de lo que te quiero remarcar Esto en cuanto a si utilizas Tus propios dibujos, ¿sí? Acordate, te voy a mostrar de vuelta Acá, en filtro Ajustar Y usás este, los niveles, ¿sí? Jugá un poquito si querés con los niveles Que la idea siempre es encontrar el punto En el que vos digas, bueno, ahí ya Puedo empezar a trabajar, ¿bien? Bueno, yo no voy a usar esta imagen mía yo generalmente cuando pinto, pinto con el, el, el lápiz óptico, es el que es para, para tabletas digitales. Entonces, como quiero utilizar una herramienta mucho más sencilla, ahora vamos a hacer un ejercicio. Que esto lo puedes aplicar también, como te digo, a dibujos de este estilo también. Bueno, voy a eliminar esto. Ahí está, eliminé la, el dibujito mío. Y lo que voy a hacer es voy a trabajar con para que te quiero mostrar el que vamos a usar así se ve en completo yo descargué como te dije de pinterest esta imagen fíjate esta imagen es alguien que dibujó en una hoja de papel su dibujo como lo había hecho yo antes este estilo seguramente y después lo remarcó bien bien bien con una microfibra y queda así bien limpio el resto del lápiz lo, bor lo borró con una goma seguramente pero el resultado fue algo así ¿sí? eh, ¿Qué es lo que me importa de acá? Lo que me importa es que se nota muy bien el blanco y se nota muy bien el negro. No hay ni grises, ni se, ni se nota mucho el borroneado de la hoja. Entonces esto es lo que a nosotros nos interesa. Así que simplemente vamos a... ¿Para que esto lo voy a correr para acá? Simplemente lo que vamos a hacer es nuestra imagen, que te la dejo ahí para que la descargues, la arrastramos y la colocamos acá, encima, acá en Krita, y la insertamos como una nueva capa. Ahí se puso, fíjate que quedó más o menos chiquita ahí en el fondo la, la imagen No hay problema, esto acordate que podemos transformarla con la herramienta de acá de transformar Y con la tecla shift de nuestro teclado lo hacemos de forma proporcional Bien, bueno vamos a acomodar un poquito ahí, que toque ahí bien abajo, ahí está Y fíjate que acá por encima me quedó vacío Por ahora lo dejo así, toco enter, ahí se aplica la transformación Y ahí está nuestro dibujo bueno, supongamos que este es el dibujo que nosotros eh, hicimos en papel ¿sí? tiene, tiene un súper buen contraste, fíjate En este caso lo descargué de internet y en internet siempre pasa esto En internet trae como esto pixelado, medio borroneado, medio feo Que lo vamos a corregir con la misma herramienta que te dije antes La de niveles, fíjate, voy a acercarme hasta acá Y ahora voy a ir a filtro, ajustar, niveles Y acá lo que voy a hacer es tratar de que eh, esta parte de ahí como borroneada, pixelada, desaparezca un poquito. Así que voy a tratar de ir buscando y ajustando el color. Acá levanté un montón el negro. Fíjate cómo cuando muevo este nivelador, el negro se resalta un montón más. Te ayuda un montón a limpiar los dibujos. Traigo el blanco. Bien, fíjate que ahora el pixelado que estaba ahí ya no está más. ¿sí? Gracias a esto lo pude limpiar un poquito. Creo que, creo que ahí puede andar. Si querés el número exacto, te lo digo. Mira. Eh, a ver si sí, hay. Mira, tenemos 228 de este lado y 35 de ese lado. Si querés el número exacto, escribís acá 35, acá 228 y te va a quedar bien limpia la imagen como la tengo ahora yo. Fíjate, si yo saco acá vista previa, me muestra cómo estaba antes, que ahí se nota como acá medio, medio borronoso, como pixelado, feo, viste. Y cuando toco acá vista previa, activo de vuelta, ahí como que se limpió. Bien, por más que quede así un poco comido los bordes, no me importa. Vas a ver lo que vamos a hacer ahora. A mí lo que me importa es tratar de limpiar lo más que pueda Así que ahí yo considero que está bien Le voy a dar a aceptar Y ya se aceptó el, la modificación Bueno, esta hoja blanca Fíjate que acá arriba se ve un pedazo gris Y ese pedazo gris es por este fondo Este background, que si te fijas ahí Es, es este, como pedazo del fondo Lo que voy a hacer entonces es Me paro en, en esta capa Que le voy a cambiar el nombre Le pongo mujer maravilla Dibujo ¿Sí? Como para identificarla. Y lo que voy a hacer es tratar de este pedazo de acá arriba... ...rellenarlo de blanco también. Porque necesito que sea todo blanco y negro. Entonces acá como que queda un espacio vacío... ...fíjate, que un espacio vacío transparente. Acordate que ya charlamos de, de todo lo transparente. Va, lo voy a rellenar, ¿sí? Así que agarro esta herramienta de cuadrado... ...selección cuadrangular o cuadrado rectangular. Selecciono este pedazo de acá. Ahí está. Y ahora con el color... ...con el balde de pintura... Vengo acá a mi selector de color, busco el blanco y ahora pinto ahí. Ya está, listo. Seleccionar, deseleccionar. ¿Por qué hago eso? Porque quiero que la imagen me quede toda blanca y negra. Si hay un pedazo transparente, tal vez me puede llegar a molestar. Ahora sí, bárbaro. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esta imagen, que es como la original, vamos a copiar... Lo que es el blanco por un lado y el negro por el otro Es como si fuéramos a calcar Ustedes miren lo que voy a hacer y lo van a entender Síganme a mí el paso que voy a hacer y ya está Vamos a hacer esto La capa 1 esta no, no la voy a utilizar por ahora Así que la voy a eliminar Ahí está Y me concentro en lo que es esta Mujer maravilla dibujo ¿sí? Me paro en esta capa y ahora prepárense, bueno vamos a utilizar en esta clase dos herramientas que yo creo que son muy poderosas como les decía al principio, que son estas dos que están acá, Mira, varita mágica como puedes ver acá o, se, o herramienta de selección yo le digo varita mágica porque así se llama en otros programas, y esta otra que es una selección eh, de colores similares ¿sí? es, muy, es muy parecida a esta que está acá este cuentagotas de acá, que te elige el color igual, bueno, esta en realidad lo que te elige es el color igual pero te lo convierte en selección. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Mira. Por ejemplo, primero vamos a utilizar esta. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? A esta herramienta le decimos, hey, Krita, voy a hacer clic acá que es blanco y quiero que donde haya blanco en toda la imagen, también lo elijas. Entonces fíjate, voy a hacer clic acá en blanco. Y acordate, como acá hay blanco y negro y no hay grises, mira lo que va a pasar. Elijo acá clic, hago clic, espero un cachito, ahí piensa. Está seleccionando todo lo que es del color similar. Y ahora me hizo toda una selección. Si puedes llegar a ver o lo estás haciendo a la par mía, Me hizo toda una selección del color blanco. ¿sí? Vamos a asegurarnos de que es correcto esto. Fíjate lo que voy a hacer ahora entonces. Voy a desactivar el ojito de la capa de esta mujer maravilla para que no se vea nada. Voy a crear una capa nueva vacía ahora. Y la voy a rellenar. Así que voy a agarrar el balde. Para Vamos a comprobar solamente lo que hizo el programa. Voy a poner cualquier color. Voy a hacer clic por acá. Y fíjate lo que pasó. Me acerco y se pintó donde antes había blanco. Fíjate, voy a deseleccionar. Ahí está. Fíjate, donde antes había blanco, ahora eh, se seleccionó y pinté. ¿Sí? Fíjate qué poderosa es esa herramienta. No sé si te vas... Dando una idea para lo que te puede servir. Está buenísima. Vas a ver lo que voy a hacer ahora. Bueno, esa es como la idea, ¿sí? Así que voy a ir para atrás. Voy a ir para atrás. Voy a ir para atrás. Voy a ir para atrás. Ahí está. Vuelvo otra vez como al inicio. Y ahora vamos a hacerlo con, de una forma como más consciente, digamos, ¿sí? Así que vamos de vuelta. Agarramos este selector de herramienta de... A ver si me sale ahora el nombre. Herramienta de selección de colores similares. ¡Fuah! ¡Qué nombre ¡Qué nombre largo y complejo! Acordate, este cuenta gotas ¿sí? O gotero de selección ¿sí? Vamos a decirle que Quiero a ver, quiero que me elija el color blanco ¿Por qué el color blanco? Porque está bien pleno y es bien definido Mirá lo que voy a hacer, elijo el color blanco Tu, tu, tu, tu, tu, espera unos segundos Y ahí se creó la selección Ahora voy a crear una capa nueva A esta le pongo Le voy a poner, por ejemplo Le voy a poner formas, Formas Ahí está y lo que voy a hacer ahora es rellenar. Pero esta vez voy a rellenar con blanco. Así que agarro el blanco. Agarro el balde de pintura. Y relleno por acá. Clic. Y va a rellenar donde existe eh, selección. Y como es en donde hicimos la selección nosotros. En todo eso existe eh, el relleno de ahora. Fíjate, si yo saco el ojito a la mujer maravilla dibujo. Vas a ver que está todo blanco. Sigue todo blanco. Mira, ahí activo la capa fondo para que veas que hay algo atrás. Eso gris es el fondo. ¿sí? No, no, no, es, no existe nada. Sino que no existe nada. ves, Ahí se ve lo, la transparencia. Cuando activo ahí. Eh, es la capa fondo. Buenísimo. Ya tenemos pintado lo que es. Eh, la parte de, eh, de lo que vamos a pintar ahora en unos momentos. Ahora las líneas estas. Este contorno. Que este contorno gris que se ve ahora. Nos sirve a nosotros. Mira ahí activo la capa de Mujer Maravilla. Fíjate. Antes estaba... Negro, ¿sí? Ahí ves que está como negro. Está medio, medio raro. Entonces mira lo que voy a hacer ahora. Desactivo esto para que no moleste. Voy a crear una capa nueva. A esta le voy a llamar líneas. Líneas. Y, y quiero que pienses esta lógica. Si yo seleccioné todo lo blanco. Quiere decir que si yo invierto la selección. O sea, la doy vuelta. Eh, hago lo contrario. Lo que voy a estar haciendo es. Estar eligiendo lo que antes era negro. No sé si por ahí, en esa parte, eh, se, me, se me traba un poco la explicación, pero vos no importa, vos haces lo que te digo, yo lo voy a volver a hacer otra vez para que veas eh, más lentamente cómo, cómo funciona esto. Bien, yo tenía hecha la selección de todo lo que era blanco, bien, y ahora voy a dar vuelta a la selección. ¿Cómo se da vuelta a la acción? La selección simplemente acá en seleccionar y le voy a decir que me invierta la selección. Fíjate lo que pasa ahora, invierto la selección la selección se dio vuelta fíjate que acá el borde de acá ya no está más como seleccionado sino que está como seleccionado para adentro es como justamente lo, inver lo inverso y ahora voy a elegir un color negro y más o menos por acá que es so solamente donde está la selección se va a pintar así que no importa donde haga clic se va a pintar todo lo que está seleccionado hago clic y fíjate lo que pasó, automáticamente se pintó todo de negro, ¿sí? Y no estoy usando la capa de Mujer Maravilla, ya son dos capas totalmente distintas, líneas y formas. Mira, ahí voy a selección, deseleccionar, y quiero que veas que volvimos a hacer lo mismo, pero ya no con esta capa. Mira, esta es la capa original, ¿sí? Que es el dibujo, fíjate la calidad que se ve, para que saco las herramientas un poco fíjate la calidad que se ve, la calidad está como borroneada, está como media pixelada y al trabajar con estas herramientas de selección, fíjate que ahora saco el dibujo anterior pongo las líneas que las líneas están más definidas, mucho mejor y ahora lo que es forma, que en realidad es como lo blanco ¿ves? Ah, entonces volvimos como a repintar el dibujo gracias a esta herramienta, voy a hacerlo todo de nuevo, pero como más fluido, para que eh, como, como de repaso y esto está buenísimo porque cuando hagas tus dibujos te va a recontra servir bien voy a eliminar estas líneas ahí está fíjate me quedó ahí me quedó solamente lo que es el, el blanco de las formas ahí elimino formas mujer maravilla acá tengo la imagen de vuelta que de hecho mira si quieres la voy a eliminar ahí está así la hacemos todo de vuelta bien y ahora voy a traer de vuelta la imagen la imagen, la imagen acá está agarro la imagen la arrastro la lanzo acá la inserto como una capa nueva. Y ahí se puso. Fíjate que es chiquita. De hecho, en internet cuando las imágenes son chiquitas. Tienen como baja calidad. Y, y bueno, nada. Cuesta cuesta a veces que tenga buena calidad. Entonces mejor que vos tengas en tu, en tu hoja una buena foto. Y después la traigas las la trabajes acá. Listo. Esta la voy a estirar. ¿Cómo? Con Shift. Arrastro con el mouse. Por ahí. La voy a tratar de apoyar bien cerca acá de, del inicio. Bajo con las flechitas. Trato de colocarla por ahí. Ahí está. Me gustó. Enter y ya está, esta capa fondo de hecho mira la voy a borrar, así no nos molesta no me deja para que saco el candado y ahora sí, solo tenemos esta eh, le cambio el nombre a esto, le pongo um, referencia ahora sí, referencia porque es nuestra imagen de inicio de referencia que nos va a ayudar, bien, acordate que acá arriba, mira, acá arriba aquí tiene como un aire que está transparente, está vacío esto puede ser, esto no, nos va a molestar así que lo vamos a seleccionar, este pedazo de acá y lo vamos a rellenar con blanco, agarro el balde de pintura voy, pongo blanco, pinto acá y ahí se pinto todo, listo, seleccionar, deseleccionar ya estamos listos para trabajar bien, vamos a acercarnos, fíjate que la imagen otra vez, como es la original, tiene como esa suciedad, fíjate que está media distorsionada, media eh... a ver, no es feo, es, es por, porque bueno, eh, por, por la calidad del tamaño de la imagen, es, es por eso en realidad en tu caso, como te dije antes, tal vez tengas un poco de suciedad, tal vez de goma de borrar o algo así. Acordate de remarcar bien la imagen, como te explicaba al principio. Y lo que voy a hacer ahora es limpiar un poco eso, eso que está ahí medio sucio. Eh, que son esos píxeles que se notan. Así que filtro, ajustar. Acá tenemos varias opciones. Y sí, yo voy a elegir usar la de niveles. Niveles lo que hace es nos ayuda con los blancos y con los negros y con los grises. Fíjate, con negro, grises y blancos. Bien. Eh, si no, si si no te si no, a ver, si, si hiciste alguna, algún movimiento que no te gustó y no, no puedes recuperarlo, si tal vez pusiste por acá o por acá y decís no me convence nada lo que hice, cómo hago para volver al principio bueno, simplemente toca cancelar y volvés otra vez, filtro ajustar, niveles acá voy a tratar de hacer o sea, me importa que, se, que esté bien negro y bien blanco, así que voy a mover esto un poquito y voy probando Ahí se nota más el negro Se nota bastante bien el negro Y el blanco Me importa que desaparezca eso pixelado Ahí se nota un poco mejor, fíjate, me voy a acercar Así estaba antes, mira ¿Ves? Tiene todo ese pixelado Medio feo, lo voy a ajustar un poco más Ahí está un poco Más limpio, ahí me, ponele que ahí más o menos Está bien, a ver un poco menos ahí Por ahí puede llegar a andar Aceptar Ahí está Listo, entonces ahora lo único que hay que hacer es, me vengo para acá, ahí está, y vamos a pedirle al programa que nos seleccione lo blanco y nos seleccione lo negro. ¿sí? Porque este dibujo, fíjate, está bueno, está bueno, pero el negro tiene esta línea media difusa, gris, que nos puede llegar a molestar. Así que vamos a asegurarnos de, de tener bien, bien, bien, bien, bien. Eh, nuestra forma, ¿sí? Bueno, listo. Vamos a ir entonces a la herramienta esta que está acá. Acordate, esta especie de selector de color. Tocamos acá. Y ahora venimos. Y le digo: Bueno, quiero, quiero trabajar con blanco y con negro. Entonces, lo más fácil de elegir acá es el blanco. El negro se me complica un, un poco, ¿sí? Eh, si yo, elijo, mira, voy a hacer una cosa. Si elijo el negro, por ejemplo, elijo ahí el negro. Ahí hice se la selección, está pensando Ahí piensa, piensa, piensa Y fíjate, hay zonas que no me quedan bien seleccionadas ¿Ves? Esta zona de acá no me queda bien seleccionada Parte del pelo no queda bien seleccionado ¿Esto por qué? Porque hay negro, como en la parte de acá del labio Que no está bien definido, o sea, no es bien, bien negro Es medio grisáceo Entonces no me sirve del todo Lo que sí es bien definido es el blanco Por eso yo elegí el blanco Así que voy a deseleccionar esto y si no, no importa. Vos seguís lo que voy a hacer y te vas a dar cuenta en el camino, ¿bien? Así que voy a elegir el blanco de acá, elijo el blanco, clic ahí, ahí piensa el programa, tú, listo. Y ahí hizo la selección de todo lo que es blanco, todo lo que es blanco lo eligió y lo que no es blanco no lo eligió. Así que simplemente con todo lo que es blanco vamos a elegir, vamos a hacer una capa nueva y esta capa la vamos a rellenar. ¿Cómo? Tenemos dos formas. Voy a hacer la más simple. Balde de pintura elijo el blanco casi me confundo el blanco y pinto cualquier lado total solamente va a usar lo que está seleccionado listo y esto le ponemos eh, forma formas blancas listo y ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a la selección porque yo tengo blanco y tengo negro. Con un poco de gris. Pero si yo doy vuelta a esta selección blanca. Me va a elegir lo inverso. Que lo inverso en este caso es negro. Por eso blanco y negro trabajamos. Y por eso esos colores para pintar. Están pensados de esa forma. Así que voy a ir ahora a selección. Le voy a pedir que me invierta la selección. O sea que la, la dé vuelta. Así como está ahora. Que haga exactamente lo mismo. Pero al revés. Entonces acá da vuelta a la selección. Y ahora lo que voy a hacer es. Pintar la parte negra. Que es toda la parte de, del borde Si querés puedo desactivar la capa de referencia Para que no moleste Y ahora voy a activar una capa nueva Que es la capa de pintura típica Y con el color negro, acá elijo el color negro Pinto en cualquier lado Total solamente se va a elegir o pintar Donde está seleccionado ¿sí? Hago clic por acá, no importa el lugar Y ahí se pintó todo de negro ¿sí? Así que seleccionar Deseleccionar y ahí tenemos Todo nuestro dibujo Mira lo que voy a hacer ahora hasta acá todo bien buenísimo espero que haya seguido esos pasos vamos a guardar el archivo porque esto fue un paso bastante importante bien no sea cosa de que después nos perdamos así que vamos a ponerle eh, mujer maravilla mujer maravilla o maravilla de mujer en fin ahí está listo esta capa de referencia o imagen de referencia que fíjate es la original Vamos a eliminarla, total ya no nos sirve más Muchas gracias, hasta ahí llego Si querés lo que podemos hacer Que de hecho nos va a convenir Hacer una capa nueva La voy a arrastrar hasta acá al fondo La llevo hasta el fondo, la suelto ahí Y le voy a escribir Fondo Y a esta la voy a, le voy a poner un color A esta le saco los ojitos para, que ve, para ver lo que vamos a hacer Le voy a poner un color Medio como así Medio, medio así rosita Ah no, a ver sí, un, No, así mirá violeta, ahí, ahí me gusta más con el balde de pintura, pinto todo lo que está acá adentro tum, ahí está y listo, ahora sí activo de vuelta estas otras capas o sea, te estás dando cuenta, fíjate forma blanca es solo lo blanco y de hecho se ve lo violeta del fondo y cuando activo acá la forma negra, se ve ahí la forma negra acá le voy a poner líneas negras así sé qué es cada cosa, bien bueno, hasta acá todo perfecto vamos a empezar ahora sí a pintar y a trabajar, bueno esta zona de acá arriba no me interesa mucho para usarla. Mira lo que voy a hacer. Me paro en la capa Formas Blancas, porque acordate que donde el blanco, todo lo que es blanco está acá en Formas Blancas. Y vamos a utilizar la siguiente herramienta que es la varita mágica, esta que está acá. Esta varita lo que hace es te elige colores parecidos. Y, los, y, y solamente elige el color parecido hasta donde hay eh, otro color que ahí termina como de cortarse. Entonces fíjate, te voy a dar un ejemplo. Esta zona que está acá adentro, este pedacito Es un, como un rombo Un cuadrado blanco Y el negro que está ahí eh, Encierra la forma ¿sí? Entonces si hago clic acá con esta herramienta mira lo que pasa, hago clic Me está eligiendo todo lo que es blanco Hasta donde haya algo que le dice Basta, basta, basta, hasta acá llegaste No puedes elegir más ¿Entendés? El negro le dice, Ey, hasta acá llegaste No elegís más, no hay nada blanco Entonces esa es la importancia de vuelta De trabajar con negro y con blanco en este caso entonces digamos que, voy a deseleccionar esto otra vez, ahí, deseleccionar. Digamos que por ejemplo quiero elegir, eh, no sé, la parte está del de pecho, ¿sí? Elijo acá el pecho, mira, toco el pecho acá, y se elige todo lo que es el mismo color hasta donde haya. Otro color que le dice, hey, basta, hasta acá. Y fíjate que no es casualidad. Llega hasta acá la parte del brazo, sube todo por el brazo por acá... Hasta el cuello, la, la, la parte de, del mentón, de la pere, todo eso. Y hasta la parte de este pelo. ¿sí? No llega a más. No llega a más. Que de hecho, fíjate lo que voy a hacer y es lo que vamos a hacer a continuación. Elijo el balde de pintura. Elijo, no sé, este color, el que tengo ahora, no importa. Y pinto acá. Y se pinta en donde está la selección. O sea, ¿te diste cuenta de lo que estoy haciendo y lo que vamos a hacer? Estamos trabajando con selecciones. Y yo te dije al principio de las clases. Que las selecciones son herramientas muy poderosas. Y al principio de esta clase te dije... Que, que las herramientas de selección... Son poderosas y muy importantes para todos... Y casi todos los programas... De, de edición. ¿sí? De imagen y de 3D. Y hasta, y hasta de audio también te diría. ¿sí? Entonces fíjate que... La, qué importante es la selección. ¿sí? Bueno, voy a volver para atrás. Voy a ir a selección. Seleccionar, deseleccionar. Acordate, fíjate que hasta el mismo menú... Selección... Eh, eh, es importantísimo tiene un, tiene un menú seleccionar ¿sí? y tantas herramientas de selección listo, ¿qué vamos a hacer? bueno, este fondo de acá atrás no me sirve realmente porque puse un violeta ahí así que voy a agarrar la herramienta varita mágica parado siempre en la capa de forma blanca porque acordate que la herramienta va a funcionar depende en qué capa estés parado ¿sí? entonces mucho cuidado con eso formas blancas, estoy parado ahí varita mágica, aprieto acá, clic y fíjate, va a trazar o a hacer una selección de donde exista eh, color blanco, ¿sí? Acá lo corta el lazo este, qué sé yo. Listo, entonces esto ahora voy a tocar suprimir en mi teclado. Lo borré y ya estoy como empezando a darle forma a mi imagen, ¿bien? Esta herramienta vas a ver acá abajo en las opciones de herramienta que trae por defecto como, como cosas complementarias, ¿sí? Yo te voy a... Te voy a mostrar para qué funcionan. Porque esta clase te dije. So, es, de, es, de, es de estas dos herramientas prácticamente. Yo eh, cuando empecé a usar esta herramienta. La tenía seleccionada con esta opción. Esta tercera opción. Esta tercera opción lo que dice. Es que cada vez que yo hago clic en algún lado. Me suma a la selección. O sea que la, la selección anterior. Se le suma a esta nueva. Si hago clic acá. Se suma a esa selección nueva. Si hago clic acá. Se suma a esa selección nueva. Esto es muy útil. Porque no perdes la selección, la selección anterior si, si no querés. ¿sí? Porque por ahí te permite pintar más rápido un montón de cosas. Como ahora estoy eliminando. Yo te recomiendo sinceramente. Voy a deseleccionar esto un segundo. Ahí está Yo te recomiendo sinceramente que para esta etapa de borrar el fondo como ahora. Toques esta opción. La primera. ¿Qué significa la primera? Muy sencillo. Hago clic acá. Hice una selección. Pero cuando quiero hacer otra selección como esta de acá por ejemplo. Fíjate. Hago clic acá pierdo la selección anterior, y elige la selección nueva, y digo, hey, no, para, quiero esta también, hago clic, no puedo, ¿sí? Esta herramienta lo que dice es, te dejo elegir, te dejo elegir una, eh, una selección por vez, en cambio esta de acá, lo que dice es, te dejo elegir todas las selecciones juntas que quieras, ¿ves? Voy eligiendo todo lo que quiera. Fíjate cuál te conviene usar, en este caso te digo que uses esta como para poder empezar recién, ¿sí? No, no ponernos tan cancheros, tan cómodos al principio, ¿sí? Y por si llegamos a hacer alguna macana, así que, Voy a ir a seleccionar, deseleccionar todo y ahora voy a elegir uno por uno. Por ejemplo, este pedazo del fondo lo elijo, toco suprimir, ahí se fue, hago clic acá, esto lo borro, el interior del lazo, estas zonas que es como en realidad el fondo lo elijo y lo borro, sí, elijo y borro, elijo y borro, elijo y borro. Algunas zonas pueden que no te queden tan bien, pero no importa. Esto siempre va a depender de que... Esté bastante limpio el dibujo. Pero casi nunca los dibujos llegan a estar limpios al 100%. Agarra cualquier cómic y fíjate que el dibujo es más. A veces mientras más detalles tengas como de suciedad y cosas, eh, mejor. O sea, suciedad en cuanto a líneas y ese tipo de cosas. ¿sí? Acá estoy eliminando lo que no me interesa pintar. ¿sí? Estas zonas de acá. Borro todo. Ahí está. Borro. Borro. Borro. Borro acá. Borro. Listo. Tal vez es lo que más tiempo pueda llegar a llevar. Ahí está. Creo que ya estaría todo. No sé si me, me faltó algo. Creo que hay, hasta ahí está bien. Así que vamos a deseleccionar. Deseleccionar. Y ya tendríamos nuestro personaje para poder pintar. Y esto te súper recomiendo que lo, lo pongas en práctica un poco. Voy a guardar el, el documento. Ahí está. Por las dudas. Y fíjate lo que podemos empezar a hacer. Líneas negras, la verdad. Sinceramente no lo voy a toquetear. No lo voy a tocar porque es el, el, el trazado negro sí fíjate mira ahí lo saco así que le pongo el candadito no lo voy a usar y lo que voy a usar ahora es eh, voy a pintar tengo tengo varias formas de pintar esto le, mu le muestro se las voy a mostrar eh, mezcladas número uno por ejemplo voy a elegir la cara vamos a empezar por la cara elijo la cara ahí está fíjate hago clic con la varita mágica siempre varita mágica ¿eh? varita mágica hago clic en la cara y, tengo, y puedo trabajar en esta zona ¿Cómo puedo pintar esto? Bueno, agarro el pincel Agarro un pincel como este, por ejemplo Elijo el color Elijo el tamaño Digamos que ahí ¿sí? Y empiezo a pintar ¡Tut! Esta es una forma Si no, más rápidamente Como ya saben, agarran el, bol, el bote o balde de pintura Ahí está, pintan y ahí se pintó Ya está quedó como una línea acá, debe ser porque pinté con eh, no sé, si sí, con transparencia o okay. qué, ah no por el borde difuso, bueno, puede pasar, listo bueno, acá, fíjate, se pintó el labio, ¿sí? entonces esto ya es un poco un problema, vamos a arreglarlo, ¿bien? yo, esta clase me la dedico a pintar este dibujo y ustedes pueden pintar este u otro más, bueno, ¿cómo arreglamos esto? fíjense, yo les dije que la herramienta de selección el, elige todo lo que es del mismo color bueno, ahora voy a seleccionar de seleccionar Y trabajar tranquilamente Voy a agarrar un pincel como este Es muy grandote, lo voy a bajar Es muy chiquito Es muy grande todavía Ahí puede andar, mirá, tamaño de 6 Este, listo Opacidad, le doy todo arriba Total voy a pintar la parte del labio Me elijo un color negro ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero unir este pedacito, fíjate, este pedacito con este pedacito Solamente Entonces, este pedacito con este pedacito Ahí está ¿Por qué? Porque ahora cuando toco la varita mágica acá y elijo acá adentro, ya esto está, está solo, está cerrado, ¿sí? Igual acá me acabo de mandar como un. Eh, un error. Porque pinté dentro lo que es forma blanca. Fíjate, cuando yo abro acá, ves, está pintado ahí adentro. Así que lo voy a deshacer. Lo voy a deshacer. Lo voy a deshacer. Ahí está. Bien, vamos a seguir deshaciendo lo que no estaba pintado. A ver, ahí está. Ahí se terminó de, de despintar todo. Bien. Y vuelvo como al inicio. ¿sí? Estos errores pueden pasar. Fíjate. Acá estoy viendo la forma blanca. Bien. La forma blanca, ¿qué me dice? Acá está pintado en negro. Y lo blanco está abierto acá. Así que simplemente es arreglarlo para que no me pase eso con la varita mágica. O, si no... Pintar eh, como veníamos, veníamos pintando antes Así que mira, yo para, para no complicarme más Lo voy a hacer así, lo voy a hacer como venía haciendo Total, no hay ningún problema Esto se arregla, se arregla más fácil haciendo Vuelvo a hacer lo mismo que hice antes Hago clic en la cara, estoy en formas blancas eh. Hago clic en la cara, genial Y voy a trabajar acá con el balde de pintura Así un color eh, neutro por ahí Pinto la cara bueno, me quedan las zonas como de eh, El labio, no hay problema Yo lo que puedo hacer es, agarro el pincel El labio lo voy a trabajar con una especie De así, de tal vez un rosa y, y nada A pintar muchachos, a pintar A ver, vamos a elegir el pincel Ya lo saben, esto. Aunque esto lo dejaría para después, ¿no? Esto sería mejor dejarlo para después No me voy a poner en preciso De las formas y todo Porque no es la idea ahora Ahí está, voy a Editar, perdón, seleccionar Deseleccionar, ahí está Voy a tratar de pintar ahora Ahí La parte de arriba del labio Más chiquito el pincel Ahí está, fíjate Yo estoy usando este pincel, usen el que quieran ustedes Ahí está, no importa que, que, que quede o no cerrado acá si quieren, si quieren lo cierran Yendo acá en líneas negras, lo pintan un poco A mí ahora no me importa A mí lo que me importa es pintar en lo que era, fíjate En lo que era Línea blanca voy a pintar todo, todo el dibujo, ¿sí? Línea negra que me ayuda a saber que, que nada, eso es un borde, ya está. Listo. Bueno, vuelvo acá. Este pedazo del ojo va blanco, así que voy a elegir el blanco. Este pedazo va blanco, sí señor, va blanco. El ojo creo que es celeste de la Mujer Maravilla, aunque pueden hacerlo marrón o como quieran ustedes. Ahí lo pinto celeste. Fíjense que estoy trabajando con el 100% del color, no con transparencias en este caso. A mí lo que me importa primero es darle como una base de color. Y después, una vez que ya tengo la base de color, ahí sí recién puedo agarrar y pintar la sombra, las luces y todo eso. ¿Ok? Bueno, este pedazo de acá es color piel. Va, es, es el color de esta piel. Así que, ¿se acuerdan? ¿No? Agarro el cuentagotas este, el gotero, pincho acá. Ya tengo mi color. Vengo de vuelta con mi pincel. Y pinto este pedacito. Bien, genial. Lo mismo de este lado. Uy, se me fue. Lo mismo de este lado, fíjate. Esto es blanco. Bueno, vamos, vamos con el blanco. A ver. Vamos con el blanco. Ahí, ahí está. Pinto blanco acá. Listo. Y eh, el azul de este lado. Agarro el gotero de acá. Pincho acá. Ya tengo el azul. Vengo y pinto acá el azul. Bueno. El proceso de dibujo es lo mismo para todo el resto de las cosas. Seleccionan ese pedazo de imagen y van rellenando con el balde de pintura o con el pincel. Así de simple. Por ejemplo, vamos con la parte de acá arriba de la tiara. Eh, agarro la herramienta Varita Mágica, pincho acá. Y fíjate que me hizo la selección de este pedazo. Es muy sencillo. Fíjate que todo este, todo este color es lo que agarró. El blanco de acá corta recién ahí en el negro. ¿Te das cuenta? Así que como este, esta forma es muy delimitada. Es muy marcada. Genial. Voy a agarrar el balde de pintura. Voy a elegir un amarillo. Tal es así. No sé cuál. A ver. Eh, ahí. Ahí viene amarillo. Así. Eso. Y pinto acá. Pincho ahí. Y fíjate. Ahí se pintó. ¡Tatán! Listo. La estrella de acá... No me acuerdo qué color es. Va. Hay diferentes personajes. Esta estrella le voy a poner un rojo, tengo una poner un rojo así que, tengo una selección hecha muy bien, voy a seleccionar deseleccionar, esto es siempre si no quiere venir acá arriba y tocar todo el tiempo deseleccionar, acuérdense cómo es el atajo de teclado, en su teclado tocan control D, o sea la tecla control y la tecla D y, y se, se les deselecciona, fíjense, por ejemplo yo tomo esta selección, siempre parado en formas blancas ¿eh? tomo esta selección y no quiero más la selección, fíjense Ahí dice control D, se deselecciona. En mi teclado toco control D y se fue la selección. Eso está muy bueno porque te facilita más, más rápido el tiempo. Listo, esta estrella entonces, valde de pintura, la quiero así. Una especie de turquesa. ¿Por qué no? Es mi dibujo. Ahí está, mirá. Listo. Eh, la parte del cuerpo, fíjate. El cuerpo, el pecho acá. Bien. Eh, acá, tututu, acá. Eh, varita mágica. Seleccionar, deseleccionar. Ahí está. Yo, o sea, yo les muestro esto porque para mí está bueno repetirlo todo el tiempo y se lo van memorizando. Bien, elijo acá este pedazo del pecho del cuerpo. Y fíjate que corta acá la selección y sigue hasta este brazo. Este brazo no elegí todavía, ¿sí? Así que quiero el mismo color de la, de la cara. Así que voy a pinchar el color de la cara. Agarro el balde de pintura. Pinto en este lado. Fíjate, tan Lo mismo. Vamos acá varita mágica, yo les dije esto de sumar o restar selección, así que si yo hago clic de vuelta acá la selección anterior se va, fíjense ¿Sí? sin embargo yo de, a propósito les estoy diciendo esto de seleccionar, de seleccionar para que a ustedes se les haga la costumbre si no después va a ser un lío ahí está, elegí el brazo, fíjate me elegí ese pedazo, genial agarro el balde de pintura, tengo ya puesto ese color piel, pinto acá espectacular, ahora vengo eh, acá eh, varita mágica seleccionar, deseleccionar, elijo esta mano de acá, me eligió esto el dedo también, lo quiero elegir ah bueno, ves acá, acá me está pasando lo de antes, eh, no importa vamos a hacerlo paso por paso, listo elegí el dedo, agarro el balde pinto ahí seleccionar, deseleccionar elijo la varita toco acá, balde pintar, ahí me quedó mira, ese puntito de ahí lo voy a pintar pero a mano, así que Seleccionar, deseleccionar. Elijo el pincel. Pinto acá. Chao. Fácil. Y esta, este pedazo acá es. Eh, creo que es brazo, me parece. A ver cómo es el otro. Eh, sí, creo que es brazo, me parece. Voy a pintarlo, sí. Voy a pintar lo de color piel. Así que. Varita mágica. Elijo acá. Elijo acá también. Bueno, elijo de a una vez. De a uno por vez. Ahí está, elijo balde de pintura Pinto Agarro este, te paso deselecciono Si ya se pusieron cancheros con esto Háganlo con su estilo ¿eh? yo, le, yo repito los pasos solamente para que se les quede grabado No porque sea la única forma Siempre les digo que hay más formas Este pedazo también es color de, de la mano me parece Así que lo voy a hacer más sencillo con el pincel este Ahí está, listo bueno, esta mano de acá vamos ahora. Así que varita mágica, pincho acá. balde, pimbi. Varita mágica. Esta parte es como la más aburrida. Así que si querés, salteala y la vas haciendo. ¿Sí? No, no hay problema. Es, es repetir exactamente todo lo mismo. Nos tiene que quedar todo el dibujo pintado de un color base. Una vez que tenemos el color base, ya podemos después empezar. Como en otra capa A usar todo lo que es Las sombras, otros colores Efectos de luces Y cosas así acuérdate siempre te dije Lo importante primero es Pintar lo que es la base Y después cambiamos Bien, yo estoy yendo a deseleccionar primero sí Pero mira lo que voy a hacer ahora En vez de ir a deseleccionar Directamente selecciono otra vez ¿Eh? No sé si ya te habías dado cuenta de eso los pies, fíjate, lo mismo en, eh, Piernas digo, en vez de Ir a seleccionar, de seleccionar Como es una selección nueva la que estoy haciendo Porque acá le dije, selección nueva No sumar, sino selección nueva Hago clic acá Y no me hizo falta ir allá a selección Porque estoy trabajando con selecciones todavía Y voy a seguir trabajando con selecciones Así que, balda de pintura, pinto ahí eh, Ahorro pasos Si no uso control D de mi teclado Clic acá Valde de pintura Pinto acá ¡Tatán! Va tomando forma Y ahora es cuando yo digo Queda Fache Fache Fachero, eh! <risa> Bueno, ahora sí voy a deseleccionar de acá Porque quiero ver todo el dibujo No quiero hacer macana Bueno, bárbaro, perfecto Ahí va quedando, ¿sí? Esta parte de acá creo que es azul Así que vamos a pintarla Vamos a agarrar acá la varita mágica Pincho acá eh, Este, voy a elegir los azules por ahí, quiero ese de ahí, pinto ahí no, tal vez como no tan azul, a ver ahí ahí está, un poco mejor agarro otra vez este toco acá agarro el balde de pintura este es un amarillo parecido al amarillo de la tiara, así que voy a copiar, en, en principio quiero copiar el mismo color, así que toco acá agarro el, el balde y pinto acá, genial, otra vez varita mágica toco acá como ya me quedó el color, el color grabado Toco acá Pinto otra vez Fíjate, lo único que hago es decirle dónde quiero pintar y que me pinte solo de ahí Bueno, esta parte de acá es roja Si no digo mal Así que esta zona, agarro acá Vamos a ir a los rojos Por ahí Pinto ahí, listo Varita, agarro acá balde pinto acá Varita, pinto acá balde pinto acá y así sustantivamente decía el chavo del 8. Bueno, toco acá. Ahí está. Bueno. Eh, está muy bueno que tenga buen contraste. O sea que el negro le diga muy bien. O sea, ese negro le dijo muy bien en la imagen corta hasta acá. ¿Sí? Bueno, y la parte esta del águila ese también es como un amarillo. Así que voy a elegir el amarillo de acá. El amarillo de ahí. Agarro varita. Le digo, voy a trabajar acá. Ahí está. Así que pinta ahí. Listo. Vamos de vuelta. Pinta acá. Agarro el balde Pinto ahí Varita Este Si no digo mal Creo que es así ¿Sí? Porque hay como varias versiones De La Mujer Maravilla La última película me gustó bastante Esa 1984 Muy muy buena Va Este Por lo menos a mí me gustó Y estos Estos Creo que son amarillos O en algunos Las hacen como plateados Yo lo voy a hacer como plateado Tengo que hacerlo plateado Así que toco acá Toco ahí Vengo acá, agarro el, una especie de azul medio grisáceo, por ahí, ahí, y pinto. No, más grisáceo ahí, por ahí, pinto. Se eh, pueden dar. Más oscuro, me parece. píntelo como quieran ustedes. Lo, lo importante es que les quede eh, el mismo color en cada lugar, porque después vamos a trabajar con las, las sombras. Ahí está. Listo. Bueno, importante, archivo, guardar. Genial. Bueno, nos quedó el tema del lazo y el pelo. Así que acá sería prácticamente lo mismo. Eh, a ver, vamos a deseleccionar esto que tenía. Miren, se me ocurre hacer lo siguiente. El lazo lo vamos a hacer muy rápidamente. Voy a, voy a elegir un color medio naranjito, ahí como para el lazo. Que se, que se distinga más de lo que es la, la otra parte de acá voy a bloquear los píxeles transparentes ahí está, bloqueo, por las dudas y voy a pintar con el pincel voy a tratar de seguir la forma si, ¿sí? aumento el tamaño, ahí está ahí está, fíjate ¿Sí? un poco más de tamaño voy a tratar de no meterme en la mano para no ser macana pinto lo mejor que puedo acá chico el pincel si bien que se, se les complica un poquito Simplemente trabajen de vuelta con lo que es Bueno, en este caso como hago yo, hago el zoom O si no, eh, la selección También, con selección le dicen Bueno, hasta acá sí, hasta acá no A esta parte de acá, ah, también es lazo, Mira, Este pedazo de acá es lazo Lazo Lazo Ahí va Es un poco tediosa esta parte, pero bueno Una vez que está Bah, en realidad el dibujo es así El dibujo lleva su tiempo Hay diferentes estilos La mayoría siempre lleva, lleva su tiempo Igualmente una vez que agarras el ritmo Y tenés la práctica Te sale cada vez más rápido Yo en este caso hago como un paso a paso Para que sea bien evidente todo Bueno, más o menos ahí Podría andar, fíjate ya ahí el color Tomo forma Este pedazo de acá también Ahí está y acá también, ah y bueno después el pelo sí bueno vamos a agrandar bien esto así bueno no quiero, voy a cambiar de pincel porque tengo, está como muy difuminado los bordes así que voy a elegir este que es más, como más duro el borde tal vez me pueda ser más útil sí me es más es muchísimo más útil este si no, como es difuso los bordes me queda medio como borroneado y me cuesta, mira acá me acabo de dar cuenta de un error así que Fíjate, esto debería borrarlo primero ¿Te das cuenta? Ahí está, lo borro Y ese, ese creo que queda, listo Ahora sí, vamos de vuelta con el pincel Y seguimos con lo nuestro tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Bueno, si es muy grande chico. Recuerde con la tecla tabulador O sea, el tab del teclado Es la tecla que está La tecla media grande que está al lado de la Q En el teclado esa se llama Tab si tocas Tab lo que haces es poner la pantalla así totalmente completa está muy bueno y es muy útil a la hora de pintar porque te saca todo y usas la herramienta que tenés como en este caso yo ya tengo el pincel lo único que hago es llevo el recorrido bueno acá acá podría usar el, la varita mágica pero no simplemente ya que vengo dibujando con pincel ¿por qué no seguir con pincel? ahí está ahí listo y de este lado no, de este, lado, de este lado no sé si esto es parte del lazo, que creo que sí, o es parte del paleno. No, es parte del lazo, bien. Y ahora nos queda solamente el pelo, pero acá estoy viendo que creo que esa es una oreja, si no digo mal. Y acá tenemos una eh, un arito. El arito voy a tomar, mira, voy a tomar un un color, color, color. Vamos a ver, este color. Total, ya que lo, ten, lo tenemos cerca, lo vamos a usar. Acá, la estrella. Voy a chicar el pincel. Hagan el que quieran chicos, yo le dije mujer maravilla porque tenía ganas de ser la mujer maravilla Si no está ahí Hulk, está Spider-Man, el que ustedes quieran Bien, lo importante acá es dominar la herramienta Listo, y ahora el pelo, el pelo, el pelo es negro Pero me gusta mucho como queda como una especie de azul Tipo así Así como me gusta bastante el pelo, es muy como de los cómics Me gusta este color a mí Los cómics usaban mucho como este color Ahí está Bueno, acá tengo que Tratar de evitar tocar el resto del, del otro color Ahí está Le voy a dar un pequeño truco Las selecciones tienen, Son muy prácticas Recordá, la selección lo que le decís es Que esa parte O sea, que trabajas en esa parte O que esa parte este, no, no te moleste, por ejemplo Mira lo que, lo que se me ocurre hacer a mí. Yo me estoy dando cuenta de que... O sea, si, si paso con el por acá, estoy pintando todo, ¿no? Entonces, mira lo, lo que se me ocurre hacer a mí. Voy a, agarrar, voy a agarrar la varita mágica. Voy a pinchar acá. Y voy a decirle que me invierta la selección. O sea que, ahora le digo que estoy trabajando con eso. Pero le voy a decir, hey, dame vuelta a lo, lo que está elegido ahora, seleccionado. Seleccionar, invertir la selección ahora la inversión, la selección es hacia afuera mirá lo que voy a hacer ahora, lo que se me ocurre si yo pinto y arrastro y muevo y entro acá, no puedo ¿por qué? porque le dije que se vaya hacia afuera la selección ¿te das cuenta? mira, ya se ve que la selección se fue hacia allá afuera igualmente tengo que tener cuidado porque hay zonas que no están este, que están descuidadas, como por ejemplo el brazalete de acá, mirá, si hago clic ahí ya ahí no me sirve entonces de este lado puedo un poco más pero ya de este lado no. Mirá lo que voy a hacer. O sea. Esto está bueno. Voy a, agar voy a agarrar la varita mágica. Esto ya es, esto ya es avanzado chicos. Eh. Recuerden que esta clase. Las últimas clases son siempre de herramientas avanzadas. Esto ya es avanzado. No hace falta que lo usen ustedes. Me gusta decírselo como para que sepan que existe. Pero si no. Prefiero que pinten como venían. Tranquilos. Sin usar la varita mágica. Ni las selecciones. Ni esas cosas. Mientras puedan. Pintar como veníamos haciendo el dibujo, buenísimo ahora, si quieren agregar algo más a su, a, su, a su mochila de herramientas bueno, pero no se vuelvan locos ¿sí? listo, miren lo que hice yo elegí esto y le dije dámelo vuelta, invertir, buenísimo ahora le voy a decir al programa que voy a elegir cosas eh, que voy a elegir, voy a elegir cosas voy a elegir cosas, por ejemplo a ver si eso está seleccionado Bien, lo, lo puedo dar vuelta Bueno, podría... No, no me quiero... No, no no, no los quiero complicar si se, si se los digo, prefiero que no No, no, no, ¿saben qué? No me hagan caso Mejor no me hagan caso No me hagan caso porque los voy a enroscar Vamos a, vamos a simplificar las cosas Vamos a seguir pintando ¿Por qué no? Total, esto es terapéutico Seguimos pintando Así Uy, se me fue para adentro ahí Creo, ¿no? Sí, se me ha ido un poco para adentro La pintura La pintura Píntenlo ustedes chicos, píntenlo ustedes Adelante en el video, píntenlo hasta que esté todo terminado Una vez que el, el, el dibujo esté todo terminado y pintado eh, Pongan reproducir bien Que vamos a pintar un poco lo que son las sombras y todo eso ¿Vale? Vamos Yo mientras pinto, pinto, pinto Sigo pintando Este dibujito hay que pintarlo todo Dale, dale, dale Mujer maravilla Ah, ya está eh, Y esta, Esto de acá no sé qué es Me estoy dando cuenta de que eso de ahí no sé qué es No sé qué es y me está molestando Y me está asustando No, bueno, asustando no, pero Creo que No sé ni por qué está eh, Lo voy a sacar, creo Lo voy a sacar, voy a agarrar La varita mágica, agarro este pedazo de acá Ah no, es parte de la villa de acá atrás Pero que soquete Entonces hay que pintarlo de este amarillo me había olvidado, ella se lo enlaza, se enlaza el lazo. Ahí está, mira, pinto ahí, elijo la varita, elijo acá, ahí está, elijo el pincel. Ella se enlaza el lazo ahí después de usarlo, es verdad, me había olvidado eso. Bien, lo toco un poquito más, ya está. Bueno, va quedando, ¿eh? va quedando. Las estrellas eh, son, son, son, son, ah, no, son blancas. Vamos a las blancas, listo Este pedazo de acá del, eh, De la armadura esta es amarilla Así que va amarillo Ahí, tuk, Pincel, Am tengo amarillo Ahí está Y bueno, me queda la parte Acá del pelo Vamos a hacer lo mismo que hoy Vamos a, parar. Eh, ¿Tengo selección hecha? Sí, tengo selección hecha Así que, selección, deseleccionar Listo así no me molesta para ¡ay! Ah, mira lo que acabo de hacer voy para atrás agarro el cuentagotas que tome este color y ahora sí, sigo pintando tu, tu, tu, tu, tu, tu. bueno, lo bueno de esto chicos, es que cuando terminemos de pintarlo se van a quedar sorprendidos con otra cosa que vamos a ver recuerden, siempre está bueno o lo ideal es tener como un color base porque a partir de ese color base podemos hacerle como bastantes ajustes Vamos a subir el tamaño del, del pincel, ahí está. Trato de no irme hasta la cara porque por ahí pinto dentro de la cara y. un problema. Bueno, esto tranquilamente yo podría trabajar también con la varita mágica, elegir todos los pelitos, los cabellos ahí y. y pintarlos de una forma más segura. Pero bueno, nada. Eh, cada uno, como digo siempre, con su estilo. Yo han acá. Yo todo el tiempo estoy transformando lo que es el tamaño del pincel. Eso es clave y es típico. Así que... Ténganlo en cuenta. Bien. Van a ver zonas como la que estoy viendo ahora que sí vamos a tener que usar... Mira, la varita. Varita. Varita, varita, varita. Pincel. Ah, mira, agarré de a uno, bueno ¿Ves? Eso me pasa por Cambiar todo el tiempo las configuraciones Me súper confío Sigamos usando pincel entonces Pinten a la par mía, si no Total, mientras pintan ustedes Yo los acompaño ahí Ah, Ahí está, listo Y este de acá, bueno, nos queda este pedazo ahí Ahora sí, mira, vamos a elegir el, el, la, la varita esta. Voy a pinchar acá. Podría ser lo mismo que hice antes, fíjense, seleccionar, invertir la selección. Entonces ahora elige para afuera. Y puedo pintar acá. Acá no pasa nada, ¿ves? Acá pinto, no pasa nada, pero acá sí. Eso era justamente lo que yo quería. Con las selecciones te resguardás. Mira, voy a volver para atrás. Control Z. Ahí está eh, Te resguardas un montón Si no la otra es La típica, la que veníamos haciendo Tocas acá Vale, pintar Tocas acá Vale, pintar El único tema de esto Es que tiene tantos recovecos por acá O sea, tiene lugares tan Como chiquititos Ahí por ejemplo De que la única forma de pintar ahí Es con el pincel Entonces bueno Ahí se complica un poco. Fíjate, lo que voy a hacer ahora es... Esa parte que pude, la hice así. Y esta que hago, así, con el pincel. ¿Listo? Ahí está. Y esto es lo mismo. Ah, mira, este pedazo lo tengo que borrar. Recién me doy cuenta. Agarro acá, agarro acá. Lo borro, chao. Bueno, voy a utilizar... Ah, y acá también me quedó uno. Acá lo borro, chao. Y creo que ya está eso. Bueno, y ahora... Vamos de vuelta con la varita mágica. Para que primero deselecciono y además guardo. Ahí está. Mira lo que voy a hacer. Con la varita seleccionada, la varita mágica. Le voy a decir que cada vez que hago una selección. Cuando hago después una nueva. No se me borre la anterior. Porque la verdad que se me complica. Entonces mira, le digo acá que me sume todas las selecciones. Toco acá. Truc. Entonces cada selección que yo hago queda agregada y sumada. ¿Te das cuenta? Entonces a la hora de pintar, pinto en un en un instante quería decir una frase media antigua pero no, no me salió un santiamén sería o un ¿cómo sería una frase así media como de antes? no sé bueno, ahí tengo todo seleccionado tengo dos formas, o con el balde de pintura o con el pincel, voy a elegir balde el de pintura toco ahí fíjate, me rellena todo uno por uno si, ¿Sí? si no, este de acá bien grande así paso el pincel, ya está, se terminó chao bien, acá eh, lo mismo este, esto que está acá arriba, ya lo puedo eliminar, así que, seleccionar, deseleccionar y ahí se fue, mirá, quedaron algunas zonas, y este de acá vamos a hacer lo mismo, total ya que estamos Acuérdate esta tercera opción de sumar Selecciones. Esta la suma con esta La suma con esta Y así Esas otras que están ahí Las voy a hacer a mano Y estas que están acá Las hago así también Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk Uh, acabo de hacer Una recontra macana, Mira, Toqué mal en un borde Y me seleccionó otras cosas Guarda con eso Por eso siempre trabajo con el zoom Yendo, viniendo, desplazándome en el documento. Ahí está. Con eso así, agarro el pincel. bien en grande. 100%. Chao. Todo listo. Seleccionar. Deseleccionar. Achico el tamaño. Y estas zonas que no pude, ahí lo saco. Tu, tu, tu, tu. Todo acá. Este pedacito este pedacito es color piel. Así que mira, vamos a pintarlo color piel. Me quedó como colgado ahí. Así que voy a tomar acá. Tuc. Vengo acá, eh, pincel, y pinto ese pedacito. Bueno, ahí está. Tenemos, apa mirá. ¿Qué te pasó, mujer maravilla? No, no alcanzó la tintura. ¿Eh? O en realidad sos Titania, la de los X-Men, que tiene el pelo blanco acá. No sé. Yo te banco igual. Ahí está. Listo, ahora sí. Mirá, tenemos nuestra... Vamos a guardar por la duda Nuestra mujer maravilla ¿Qué les parece? ¿Espectacular o no? Bueno Esto para mí fue lo más importante de hoy Fíjense, trabajamos con eh, las herramientas de selección Y, y nada y... y ya está, o sea Espectacular O sea, a partir de acá pueden pintar cosas ¿sí? Pueden pintar las sombras, otros colores Yo voy a mostrar dos o tres cosas más pero la clase acá ya terminó en realidad hace rato como siempre Ustedes saben que me cuelgo un montón después eh, Pero cosas que podemos hacer Miren, voy a elegir una capa nueva Ahí, y a este le voy a poner eh, Luces de la piel Miren lo que voy a hacer ahora Me acerco, acá Me paro en la capa de formas blancas Que en realidad si yo le saco el ojo a todo esto Miren cómo quedó ¿Ven cómo está pintado? Solamente se pintó donde existía color, color blanco. Miren cómo quedó. Las líneas negras nos refuerzan el dibujo y ahora las luces de la piel nos va a permitir pintar luces o sombras en la piel. Y el fondo, bueno, está ahí, fondo de relleno. Entonces, entonces, miren lo que voy a hacer. Me paro en formas blancas, voy a agarrar, ahora fíjense. Eh, este que está acá En la herramienta de selección de colores similares Y le voy a decir Y por eso hicimos lo de los colores similares Le voy a decir que me elija todo lo que es color piel mira pim, color piel mira lo que me hizo ahora Me eligió todo lo que es color piel, me lo eligió Y en luces de la piel ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo por ejemplo Agarrar un pincel, tuqui esta es una opción, ¿eh? hay un montón más que serían más ideales, pero esta es como para que ustedes se den una idea de las posibilidades que tenemos de, de trabajar con esto agarro esta que está acá agarrando el tamaño, bajo la opacidad voy a tomar un color así más o menos más opaco, ahí está que se vea un poco más ahí fíjate Sí, como solamente estoy trabajando en esa zona, sí, lo mismo, cambio a la luz o blanco, solamente estoy trabajando ahí. O sea, si te molesta la selección, o sea, si quieres hacer lo que yo estoy haciendo, pero te resulta muy, muy, muy molesto la selección, no te preocupes. Para algo tenemos nuestro mejor amigo panel de seleccionar Mirá lo que voy a hacer, seleccionar Le voy a decir que, que, que, que, que, que, que no me muestre la selección O sea, la selección está, pero no me la va a mostrar ¿Ves? Entonces yo tengo la selección activa Pero no me la está mostrando Entonces me es mucho más sencillo pintar así Fíjate Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Pero mucho cuidado con eso, ¿eh? porque tal vez en algún momento querés pintar o hacer otra cosa y no te va a dejar porque no deseleccionaste. Y eso es algo que me cansé de decirte en todo el curso. Acá voy a achicar el tamaño del pincel, aumento la opacidad, a ver ahí. Y le voy a dar sensación de la nariz acá, un poquito ahí. De la mejilla ahí acá, de acá también. esto igual ya les dije, fíjense cómo actúa la luz en las formas reales, las luces, las sombras y se van a quedar bastante sorprendidos bueno este color el, el color principal acá arriba, mira, tengo dos colores para usar, el color principal quiero que sea así, medio fuerte, ok y el color secundario, el blanco de acá que está acá, lo voy a poner eh, un, a ver como este que está acá, fíjense que agarré este selector que tengo acá cerca, lo pincho acá y en base a ese lo pongo más oscuro ahí aceptar, entonces ahora, como esto, esto ya son cosas avanzadas chicos, ¿eh? entonces ahora de acá yo puedo trabajar con un color más oscuro ahí, menos opacidad o lo doy vuelta de acá y un color más claro no, más claro, más claro es así ahí está más claro, es o de hecho más blanco, mira directamente más, ahí blanco o ahí medio clarito, blanco y este más que marrón que sea, ahí como un marrón bien oscuro sí entonces listo, con esta flecha de acá lo de vuelta de trabajo o con la tecla X de tu teclado, fíjate lo que pasa acá arriba con la X X, cambias el de adelante o el de atrás son como dos colores que tenés automáticamente para, eh, para trabajar ¿Y por qué está bueno esto? Porque si yo toco la tecla Tab de mi teclado Trabajo así en gigante Uy me quedó como Como que tuvo una batalla importante con Superman Y ahora puedo utilizar esos dos colores Fíjate Ya ahí estoy trabajando con estos colores Y esto yo ya lo dije en otras, en otras clases Con la tecla Control Tu mouse se transforma en un selector de color Y le digo bueno Tomame este color y acá puedo volver y pintar con el mismo color. ¿Vieron? Entonces no hace falta entrar otra vez al modo de pantalla grande. Eso va a depender, bueno, ya con el tiempo, ¿sí? Más opacidad. Ahí, más opacidad. Vamos a pintar acá. No me gustó cómo quedó, así que vamos a darle ahí. Ahí está. Bueno, y así. Eh, si yo quisiera pintar acá, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo la selección... Eh, transparente, o sea, no, no la puedo ver ¿se acuerdan? fíjense, seleccionar ya casi me olvido, ¿no? acá está, mira, mostrar selección, tenía esto por eso no podía pintar el pelo por, es, esto es lo que está bueno, pero al mismo tiempo lo que está malo, también así que, seleccionar, deseleccionar y ahora lo mismo, si quisiera trabajar con la parte roja, bueno, agarro este la varita mágica y le digo cuerda con esto, ¿eh? le digo hey, voy a trabajar con este, con este, con este y con este Mirá el error que acabo de cometer Estoy tratando de usar la varita mágica En la capa de luces de la piel Muy mala mía Se hacía en formas blancas Fíjate que son cosas que van a pasar Así que quiero trabajar con este, con este, con este Y con este Y esto lo voy a pintar en eh, Armadura Armadura Todo lo que es armadura va a estar acá Por ejemplo Así que tomo ¿El cuentagotas dónde está? ¿Dónde me quedó? Acá está. Casi lo perdí de vista. Tomo este color de referencia. Le bajo más oscuro por ahí. Agarro el pincel. ¿Qué pincel? Este, sí. Más grande ahí. Más transparentito ahí. Y fíjate cómo... ¿Eh? Queda, ¿eh? Bueno. Seleccionar, deseleccionar voy a trabajar con la parte amarilla yo te había mostrado que lo hice con varita mágica, con este con el de sumar selecciones 1, 2, todo lo que yo quiero o si no la otra por ejemplo el pelo ¿sí? porque con esta varita mágica es muy sencillo toco este, toco este to toco todo lo que es amarillo y elijo todo, Mira, estoy cometiendo el mismo error otra vez, estoy eh, seleccionando acá en armadura, no las selecciones se hacen en formas blancas, ves porque en formas blancas es donde está el color original pero bueno, no importa Mira lo que voy a hacer ahora puedo, eh, con, Acá, formas blancas Puedo elegir esto, puedo elegir esto Todo lo que voy a pintar ahora eh. Esto, esto, esto, esto de acá Y este de acá Bien, agarro el pincel No, primero el cuentagotas. Pincho acá Le voy a decir que sea más oscuro mmm, Por acá Pincel Ese tamaño está bien y Empiezo a pintar Acordate que si no quiero que se vea la selección La oculto de acá aunque es un poco tramposo eso, ¿sí? Ahí va. Acordate, mientras más capas eh, y le indiques qué es de cada cosa, mejor. Porque vas a poder trabajar puntualmente con cada cosa. Luces, sombras, colores, destellos, lo que vos quieras, ¿sí? Si haces todo en una capa solo, es muy complicado después cambiar eh, ese color, ¿sí? Bueno, podemos hacer miles de cosas. Mira, a ver, eh, voy a activar la selección otra vez. para ver lo que estaba haciendo, Bueno. Voy a terminar con eso, de seleccionar. Ahora el pelo, el pelo Seleccionar el pelo chicos es un, realmente es un bajón Bajón, bajón, bajón Creo que cometí un error Ah no, no, no, está bien lo hice. Eh, Es un bajón, ¿por qué? Porque tengo que si, si trabajara con este elijo pelo por pelo Pelo por pelo por pelo, es un bajón Así que, ¿para qué hicimos Lo de pintarlo al mismo color? Porque con esta herramienta le decimos Todo lo que se parezca a este color, elegilo él lo está pensando en formas blancas ahí. ¿sí? Mira, está tan buenísimo, ¿no? Elegimos otra capa le ponemos pelo o cabello. ¿sí? Pero me cuesta verlo, la verdad que la selección esa es bastante horrible, así que vamos a pedirle que nos, la selección sea como invisible. Ahí está. Y ahora, ¿qué va? ¿de qué color vamos a pintar el pelo? Y primero voy a pinchar el color de pelo original, que es una especie de azul. Vuelvo al pincel y voy a hacerlo como más ahí, más, este, más clarito. Fíjate. Queda bueno, queda bueno. A mí la verdad... Fíjate, esta zona de acá, ¿la podré pintar? ¿La podré pintar? Sí, señores, por supuesto que sí. Y esta de acá atrás, que en teoría debería ser como más oscuro. Bueno, fíjate. Pongo bien ahí oscuro, bien en negro. Pinto ahí y mira cómo se oscurece del todo. Sí, que queda bien negro. Y esta de acá podría pintar un poco también. Es la sombra de su cuerpo, ¿no? Queda bueno eh, Y acá atrás también Atrás del pelo Queda como más oscuro Bien, y listo Esta zona de acá la vamos a pintar Perdí mi color orig original, no importa Agarro este, pincho por acá que me ha gustado mucho ese color Y esta zona de acá la vuelvo a pintar sí Listo No te olvides nunca de volver a activar esto Porque si no... Vas a cometer el típico error de que querés trabajar con otra cosa y no te deja. Porque tenés la selección invisible. Bueno, podría ser lo mismo con el resto del dibujo. ¿sí? Con las piernas, con este, con todo. Con los brazaletes, todo. Así que, fíjate cómo va tomando forma con las luces y lo demás. Ya vimos lo de hoy, que es el tema de eh, las selecciones. sí acuérdate hoy solamente vimos esta, la varita mágica. Y este, el selector. Ay, no me sale nunca el nombre. A ver. La herramienta de selección de colores similares. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Eso. Eh, el balde de pintura y el pincel. ¿Sí? Y de hecho lo bueno de todo esto, chicos, miren. Es que todo, quepa, todo queda en la, capa, en la capa de formas blancas. ¿Ven? Todavía la capa, la capa de formas blancas está ahí, intacta. De hecho yo me confundí. Acá pinté. En lo amarillo pinté en la de formas blancas. Fíjate, cometí el error este típico que, bueno, puede, puede pasar. En vez de hacerlo en una... ¿Capa parte de armadura? No, eso me pasa por apurado. ¿Qué le voy a hacer? Eso es todo. Y para los más avanzados, tal vez un último consejo. Les dije chicos, soy como la pasta dental. No puedo, te juro que no puedo conmigo mismo. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, un día voy a aprender. Eh, seguro ya a esta altura están todos durmiendo, roncando, ya pausaron el video. No, no creo que se hayan mancado tanto. No hay, no hay merienda que aguante. Bueno. Acá en formas blancas. Que nuestro, es, nuestro, es nuestro personaje pintado. Fíjate. ¿eh? Lo activo y desactivo el ojito. Fíjate. Fíjate que esta. Podemos hacer esto. Mira, Vamos a filtro. Esto te lo mostré en la clase anterior. Vamos a ajustar. Vamos a eh, to, to, to, to, este ajuste de HSB. O sea el ajuste de color. Y fíjate que podríamos cambiar esta barra del tono. Y el color original va cambiando. Es como que va dando la vuelta. Así como tenemos este triángulo de color que lo vamos dando vuelta, lo mismo estamos haciendo con esto. Ahí se me hizo, ahí está. Lo mismo vamos haciendo con esto, ¿ves? Ahora va, se va a convertir en la chica marciano. <risa> Seguramente se va a poner verde, a ver. Mira ahí. ¿Eh? Una chica Hulk. Bueno, en fin. Sí, podemos, podemos jugar un poco con lo que es el tono, el tono. Ahí está, mira, la chica Hulk. <risa> no, este. Como el, el niño bestia, como se llama? El de los jóvenes titanes. Bueno, esa. Saturación también. Esto se lo mostré en la clase pasada, así que bueno. Eh, también. Mira, de hecho, puedo sacarle todo el color. ¿Sí? Entonces, nada. También es como una forma ya más profesional de decir: bueno, si tengo un color base y puedo cambiar la tonalidad total, es una alternativa como para buscar otra gama de colores. Tanto de todo el dibujo como, por ejemplo, también de solamente una parte. Por ejemplo, mira, yo digo, por ejemplo, para, esto no, deseleccionar. No. Digo, me gustó la idea de convertir, que se convierta en la chica, tipo chica Hulk, ponele, ¿no? Agarro este y le digo, elige en la capa formas, claro, elígime todo lo que es color piel. Ahí me lo eligió. Voy a filtro, ajustar, ajuste de HSB. Y acá, por acá estaba el verde, ¿no? Creo que estaba por acá, ¿verdad? ahí está, y fíjate yo hice una selección de la piel y con esto, el ajuste se hace solamente en la selección que yo hice entonces fíjate, el resto queda intacto hasta en eso ¿entendés? o sea, una locura Mira, más, más saturación sé que algunos me van a decir, pero Hulk no es de DC, ya lo sé chicos, ya lo sé, bueno este, la sobrina del, del detective marciano ahí está, ¿sí? Mira, vamos a ver cómo quedó ahora. No sé qué opinen ustedes. Es buena, ¿eh? es muy buena. Bueno, vamos a volver para atrás porque me gustaba cómo estaba antes. ahí. <risa> bueno, en fin. Eso es lo bueno de trabajar con las capas, trabajar con las selecciones, trabajar eh, arreglando un poco lo que es el, el papel original que calcamos todos nosotros y eso. Así que bueno, nada muchachos, muchachas. Ahora les toca a ustedes trabajar, les toca a ustedes practicar, les toca a ustedes... Hacerse los maestros las maestras de estas herramientas. Que están ahora a disposición para ustedes. ¿Saben cómo funcionan? ¿Saben cuáles son? ¿Saben cómo usarlas? Es cuestión de practicar. Y, y nada. Y hacer sus dibujos. Espero ver sus creaciones. Espero verlos pronto. Haciendo dibujos espectaculares. Vean este video las veces que sea necesario. Porque entiendo que. Eh, lo nuevo siempre tal vez cuesta. Entonces nada. Como siempre hay que practicar. Hasta dominar y entrenar. El ojo, la mano, los colores, todo. Ustedes saben. Lo bueno cuesta y nada. Espero que eh, las herramientas les sirvan un montón. De mi parte, por lo menos, estoy súper contento con los resultados que fui viendo. Y con el interés que hubo con este curso. Porque sé que muchos de ustedes dibujan. Así que bueno, nada muchachos. A seguir dibujando. Nos vemos la próxima. Y a dibujar, a dibujar, a dibujar. Adiós, chao.